Buenos días, y Compañeros. Pues aquí estamos en la comunidad de Acabacitos. Y queremos a verte, recalcar un poco sobre la vivencia de las mujeres de esta comunidad: en la, cómo estamos marginados, cómo nos violentan nuestros derechos. Por lo que quiero decir de que aquí nosotras las mujeres somos ama de casa totalmente. Por lo que, eh, según nuestros amigos, nosotros somos, eh, somos la mujer y tenemos que hacer lo que ellos dicen. todas cosas en todo ámbito. Si nosotros queremos salir de paseo a un lugar un domingo por la tarde, tenemos que pedir permiso a ellos y después, si ellos dicen que no, pues nosotros no podemos mover de nuestro lugar. También no tenemos derecho de vestir a como nosotros queremos, sino que a como dice y si ya nos vestimos de otra manera, toda la comunidad entera nos mira como cualquier persona. Y solo tenemos que estar en la casa cuidando a los niños, atendiendo a los niños. Después ir al monte con ellos, viniendo con, de, de ahí. Tenemos que hacer todos los quejeres de la casa porque somos mujeres Entonces... Por esa misma razón nosotros sentimos marginados, marginadas. Y no sabíamos casi todo lo que se refiere al derecho de la mujer. Y encima de eso somos este, eh, nos, nos golpea. Nos golpean si no, si les fallamos en algo. Tampoco no podemos quejar de eso, porque según dice que la Biblia dice que el marido es la cabeza de la mujer y tenemos que hacerle caso. Entonces ahora con esta capacitación que hemos recibido, eh, ya sabemos que nosotros somos, también somos personas y tenemos libre de expresión, tenemos que decidir las cosas que nosotros queremos no por lo que diga el hombre o la familia o la comunidad sino que lo que nosotros nosotras queremos hacer eso es lo que tenemos que hacer por lo tanto le agradecemos a esta capacitación que nos ha brindado este pequeño proyecto este proyectos y le agradecemos infinitamente ahora pues nosotros y, hasta, y también ha concientizado a nuestros maridos sobre la violencia intrafamiliar. También este, eh, le han dado de entender cuáles son las. ¿Cómo se, dirán? Este, este, lo que, ¿cómo se debe portar con nosotras? Entonces, ellos van practicando y hacen dos veces que no tienen diciendo igualdad de género ajá la este, igualdad de género que lo, ambos tenemos derecho entonces muchísimas gracias